¿Qué tal amigos de ALDI? Nos encontramos desde el centro del Cantón Quevedo, pues lugar donde les contamos el movimiento que existe al momento, se ve afluencia de ciudadanos. Pero mucho más allá de eso, también queremos contarles que ya empezó pues la carrera para ganar el primer lugar en las elecciones. Y Esto fue el 3 de enero, ya arrancó. ¿Qué tal amigos? ¿Ya tienen un candidato favorito a propósito de que ya empezó la campaña? Bueno, aquí para la provincia de Los Ríos, la lista 5. Yo la verdad que todavía no. Está indeciso. Todavía. Sí, está indeciso todavía. ¿Qué, ¿Qué lo hace dudar? O sea, no, todavía no he mirado lo... las propuestas, las propuestas de, los, de los alcaldes. A propósito de eso, el próximo domingo va a ser el debate, ¿no? Ahí también se va a conocer un poco más sobre la información que ellos van a ofrecer a la ciudadanía. Ahí puede que ya se decida. Vamos a ver qué es lo que proponen para ver qué se puede si se puede asegurar por él. Excelente. Bueno, y que vaya alguien por la provincia también que trabaje duro, ¿no? Eso es lo importante, que vaya a trabajar. Porque lo que necesita el pueblo es obras, sí, y obras son amores. ¿Cuál sería su consejo para alguno de los candidatos si tuvieran la oportunidad de dialogar con alguno de ellos? Bueno, que si, según las propuestas que hagan, que las cumplan en primer lugar, que sean honestos y que todos los dineros se reinviertan en beneficio del pueblo. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿qué les diría a usted? Bueno, en el tema de seguridad, la inseguridad está terrible a nivel nacional, pero que tendrían en primer lugar... Eh, que reformar las leyes para poder eh, ampliar y de ahí coger personas honestas, personas capacitadas para que puedan dirigir y aplicar un plan suficiente que pueda contrarrestar, porque el auge delictivo es terrible. Las Fuerzas Armadas eh, se dijo que iban a salir a las calles, no sé qué pasó y la policía es insuficiente porque no tiene los implementos necesarios. ¿Cuál es su nombre, amigo? Segundo Mendoza. Don Segundo. Ah, vea, tiene un apellido usted es de candidato también, ¿eh? No, pero no soy <risa> nada de eso. Muy amable. Gracias a Me usted. Que día. tenga buen día. Gracias. Bueno, allí hemos conversado con Don Segundo Mendoza también. Pues ha mencionado que tendría que analizar las propuestas. ¿Qué tal, amiga? Empezó ya la campaña electoral. Tal vez ya usted tiene algún candidato favorito o lo está pensando, lo está analizando todavía. Todavía no tiene ninguno favorito. ¿Qué la hace dudar? ¿Vende? ¿Qué la hace dudar? No sé, todavía no he pensado. Le cuento que el próximo domingo va a ser el debate de los prefectos. Tal vez allí pues pueda tener un poco también de información. Y el otro la otra semana es de los alcaldes también acá en la provincia de Los Ríos. Ahí podría tener información. Así es. Bueno, ahí está la amiga también. Y quien ha mencionado que no tiene pues todavía un candidato para eh, decidirse. ¿no? Lo que les puedo contar es que ya pues oficialmente arrancó la campaña y termina el 2 de febrero. ¿Qué se necesita saber en torno a esto? Eh, esta jornada de promoción combinará a los miles de candidatos para las seccionales también, los del Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas del referéndum eh, constitucional. ¿no? Serán 30 días en los que las organizaciones políticas y sus candidatos tienen para convencer al electorado ...de votar por ellos, en total... ...los ecuatorianos... ...escogerán 23 prefectos... ...221 alcaldes... ...1307 concejales... ...4109 vocales... Licenciada, abogado... ...cómo está, un gusto saludarlo... ...cuéntenme, usted ya tiene su favorito... ...para la alcaldía o para la prefectura... ...de acá de Los Ríos... ...la verdad es que no tengo favorito todavía... Eh, ...no hay en quien creer... En, ...en la política... Eh, estamos en una situación de apremio en cuanto a salud, a seguridad en todo el país, y esperamos que gane el mejor, que gane el mejor. No tengo todavía favoritismo por ninguno. Sí, si usted tuviera la oportunidad de reunirse con todos ellos, no todos los candidatos que están, por ejemplo, para prefecto, ¿cuál sería su primera pregunta para alguno de ellos? ¿Qué haría por la seguridad de los quevedeños? Okay, gracias, licenciado Gor, que ahí está pues nuestro amigo también, y usted, amiga, ¿ya tiene tal vez algún candidato? Cuénteme más, sin pena, eso queda aquí entre nosotros y los internautas del diablo. <risa> Buenos días con todos. Eh, hay que analizar, hay que analizar las diferentes propuestas, no hay que perder la fe, en algún momento llegará alguien que nos saque de este tema de inseguridad. Eh, siempre decimos que todo político es lo mismo, pero debe haber alguien diferente que no lo hemos descubierto y en algún momento se dará aquella oportunidad. Eh, lo que sí estoy segura es que no votaré, analizaré entre los candidatos que no pertenecen a ninguna alianza con el correísmo, eso sí lo tengo claro. Muy bien, muy clara su idea y su postura también. Sí, sí, cual, eh, analizaré entre los demás candidatos que no pertenezcan a ninguna alianza ni a los partidos correístas. Okay, y ya se viene también el debate, ahí tienen la oportunidad de escucharlo. Eh, todos los ciudadanos tendremos esa oportunidad, allí escucharemos algunas propuestas y sobre todo eh, percibiremos la intención... ...de los candidatos que estarán exponiendo cada uno de sus temas en esa noche. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Diana Medina. Gracias, doña Diana, muy amable. Ahí está, gracias, muy amable. Ahí está Diana Medina también. Conversemos acá un poquito también con el amigo. Acá está eh, nuestro amigo también, está haciendo su trabajo. Vamos a... Uh, hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo veo muy bien, Rosagante. Este año lo ha dejado muy guapo usted, oiga. ¿Ya tiene un candidato para este, estas elecciones 2023? Sí, este, Alexis Matute Ah ya, muy bien ¿Y qué es lo que ha hecho que usted decida darle su voto? No, o sea A mí siempre me ha gustado apoyar lo, lo nuevo Y darle un candidato nuevo que está Y hay que ver para que haya mejoras En nuestro cantón Hay que votar por alguien nuevo Oiga, y si tuviera la oportunidad de sentarse Aquí al lado de don Alexis Que es uno de los candidatos para alcalde de Quevedo ¿Qué le diría o qué le preguntaría a usted? Eh, primeramente le pediría o sea que, que nos dé seguridad, o sea, lo que necesitamos aquí en, este, en nuestro cantón es seguridad, eh, seguridad y lo que es este mejorar el, el agua potable. El sistema de agua. El sistema de agua, sí, de agua potable. Muy bien, bueno, puede que lo esté viendo y en algún momento venga y dialogue también con usted, no hay que perder la fe. No, así es, la esperanza es lo último que se pierde. Así es, ¿cuál es su nombre? Carlos Alberto Cusme Catagua. Carlos Alberto, permítame de pasito hacerle ahí una, una fotito ahí está gracias, muy amable, bueno como les contábamos, pues ya arrancó la campaña, ya los ciudadanos algunos de ellos ya tienen clara también la película por quién eh, votar, tienen muy clara las ideas y también nos han mencionado qué es lo que los ha convencido para ellos tomar la decisión de votar por un candidato específico, también ya en la ciudad de Quevedo se puede observar también las vallas colocadas en algunos de, de los portales de las viviendas, de las fachadas. Ya eh, se autorizó también, aunque algunos sí se adelantaron a esta jornada que era de colocar las vallas. Y precisamente sobre ese tema se hizo la entrega ya del presupuesto para cada uno de los candidatos y ellos tendrán pues que aportar también con ese dinero para esta eh, campaña electoral. Vamos a ver si acá el amigo ya está decidido. Amigo, ¿qué tal? ¿Ya tiene algún candidato para alcalde de Quevedo o prefecto de los ríos? Galo Lara. Muy Cali. bien. ¿Y qué, ¿Y qué le ha hecho a usted tomar esa decisión? Yo lo he convencido. Sí, porque Galo Lara me regaló un triciclo de esto y me ayudó cuando yo no estaba mal. Muy eh, bien. Me un triciclo. Agradecimiento. Y, claro, agradecimiento. Por eso que le va el voto a él. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Vinicio Gavilana. Gracias, don Vinicius, muy amable. Ahí está don Vinicio, pues ha mencionado que en su momento recibió la ayuda de uno de los candidatos para alcalde de Quevedo, Galo Lara, y pues en agradecimiento él votaría por este candidato. pues. Esa es eh, también, vamos, vamos a consultarle, acá hay más gente. Vamos a consultarles también un poquito acerca de su postura. A ver, justamente un amigo que está leyendo. Hola, amigo, ¿qué tal? Ya tiene un candidato para alcalde o para prefecto de la provincia de Los Ríos. ¿Se ha decidido por alguno o todavía está en duda? Todavía estoy en duda, amiga. ¿Y, ¿Y por qué no nadie lo ha convencido todavía? Porque han hecho ya el recorrido en las ciudades. Pero ¿por qué no lo han convencido? Porque todos, para mí todos son iguales, madrecita. y No hay en quién en creer. Entonces, estamos esperando a la última hora. Lastimosamente... Uno de ellos tiene que gobernarnos. ¿no? Bueno, tocará esperar también, ¿no? Le cuento que se viene el debate, se viene el debate para prefectos ya esta semana y la próxima, pues también, debates para alcaldes. Ahí podría haber la oportunidad de conocerlos un poquito más. Claro, hay que ver cómo, qué, qué dicen. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Valareso. Gracias, don Gabriel, muy amable. Ahí, pues, la opinión de don Gabriel Valareso también quien ha mencionado que todavía no está convencido. Amigo, ¿usted ya tiene algún candidato para alcalde de Quevedo, o prefecto de Los Ríos, que lo ha convencido así con sus propuestas? Sí. ¿Por quién? Por... Este, el...? ¿Qué ando? ¿Cómo es? es? Mira, ahí hay Lara, varios, varios Lara, de tres. Ah, Lara. Lara. Ya, muy bien. ¿Y qué ha hecho que usted pues, esté decidido darle su voto al candidato Lara? Porque un hombre que, que tiene en realidad... tiene tiene posibilidad de crecer en, en el pueblo, ayudar al pueblo, y ha ayudado mucho al pueblo, lo he visto. Entonces hay que ayudar también a él para poder que él suba y tenga un proceso más y mejor. Muy bien, y si usted tuviera la oportunidad de conversar con el candidato, digamos que pase por aquí y se le acerque a usted y él le dice, ¿qué te gustaría que yo haga por Quevedo? ¿Qué le diría? Yo le diría a él que va a ser el veo. Claro, ¿qué le diría? ¿Trabaja en la seguridad? ¿Trabaja en el alcantarillado, en el agua potable? ¿Qué le diría a usted? Que me dé un trabajo para poder ganarme mi, mi sustento diario. Muy bien, muy bien. ¿Usted le solicitaría un empleo? Entonces? Claro. Muy bien. Okay. ¿Cuál es su nombre? Gabriel C.M. Gracias, don Gabriel, muy amable. Bueno, don Gabriel ha sido muy directo y ha mencionado que él solicitaría directamente un empleo pues si uno de los candidatos pasara por este lugar y al momento de dialogar, ese sería su pedido. A ver, vamos a hablar un poco sobre los recursos públicos para la promoción electoral, que era justamente lo que estábamos hablando hace unos minutos. La Constitución establece que el Estado debe garantizar de forma equitativa e igualatoria la promoción electoral. Por esta razón, el CNE asigna a los candidatos un mismo monto para que los destinen a publicidad en medios de comunicación y vallas, justamente ahí están las vallas ya colocadas en algunos de los edificios, como les contábamos hace hace un ratito, ¿no? Eh, dice, este dinero no lo entrega el CNE a las organizaciones políticas, sino que éstas deben indicar dónde quieren pautar y el Consejo paga directamente a los medios de comunicación. El monto establecido para estas elecciones por cada candidatura en las elecciones 2023 es diferente para cada una de las dignidades. Oígase bien, el presupuesto es diferente para cada una de las dignidades. Pues se fija de acuerdo al número de electores de cada jurisdicción. Los candidatos o organizaciones políticas que no logren al menos el 4% de votos en estas y las próximas elecciones deberán devolver el 50% del fondo de promoción electoral. Ahí está pues la noticia para todos ustedes desde acá del centro de la ciudad de Quevedo, donde hemos consultado a varios ciudadanos si ya han elegido pues por cuál de los candidatos que están para prefecto o tal vez de los candidatos que están para alcalde de Quevedo merecería su voto. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad no se olvide escucharnos también a través de la 104.3 donde tenemos esta y más información. Y también revisa la www.aldia.com.es, donde minuto a minuto estamos cargando información nueva para todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.